Buenas tardes, estamos haciendo una panorámica de la Ría de Vigo y de cómo se ha puesto todo el cielo a causa de los incendios forestales.